Me siento orgulloso como artista. Conozco la importancia de la sonrisa para cada uno de mis pacientes. Siempre existirá un momento en nuestras vidas donde la sonrisa sea el mejor regalo o la expresión más sincera. Y como en el arte, cada caso clínico es completamente diferente. Cada ser humano es diferente. Muchas veces logramos corregir sus defectos, devolviendo así la autoestima y las ganas, las ganas de vivir. En mi profesión como odontólogo estético, cada día me llena más porque hago cada sonrisa como si fuera la última, porque es trascender, pero sobre todo porque una parte de mí vive en cada paciente. Yo soy Jiménez Hernández.